En este vídeo vamos a utilizar el caso de la demanda de los abonos en el Atlético de Madrid para comprender algo mejor las características de la función de demanda. Si a un determinado precio P1 se demanda una cantidad Q1, al aumentar el precio de cualquier bien hasta P2, la cantidad demandada Normalmente va a disminuir, como vemos en este gráfico. Del mismo modo que si bajase el precio, normalmente se iba a demandar una cantidad mayor de ese bien. Es por ello que la función de demanda es decreciente. Vamos a remontarnos a la temporada 2013-2014 y el paso a la temporada 2014-2015, cuando el precio de los abonos del Atlético de Madrid subió en torno a un 3% y los abonados aumentaron de 44.000 a 47.000 aproximadamente. Tendríamos un precio y una cantidad, un aumento en el precio y un aumento en la cantidad. Si nos fijamos en el precio de los abonos en 2022, veremos que han seguido subiendo, pero también lo ha hecho el número de abonados, que ya supera los 57.000. ¿Deberíamos considerar entonces que la función de demanda de abonos del Atlético de Madrid tiene pendiente positiva? Como en el gráfico, ¿se trata de un bien Giffen? No, no se trata de un bien Giffen. Efectivamente, se ha producido un incremento en el precio, que ha venido acompañado de un aumento de la cantidad demandada. Pero lo que en realidad ha ocurrido es que la función de demanda se ha desplazado hacia la derecha, como vamos a ver en el gráfico. P 1, Q 1... Aumento en el precio, A P2, Q2, pero ante un aumento en el precio, aumento de la cantidad, pero porque la función de demanda se ha desplazado hacia la derecha. Los motivos para que una función de demanda se desplace hacia la derecha son variados, como un incremento de la renta, de los consumidores, un aumento en el precio de los bienes sustitutivos, un descenso en el precio de los bienes complementarios pero también se puede producir por un aumento de las preferencias de los consumidores, como cuando un bien se pone de moda. En este caso, el Atlético de Madrid en 2014 acababa de ganar la Liga, pero en los años inmediatamente anteriores ya había ganado dos Europa League, otras dos Supercopas de Europa ante el Inter y el Chelsea, una Copa del Rey derrotando en el Bernabéu al Real Madrid, al año siguiente la Supercopa de Europa también derrotando al Real Madrid, la Europa League de nuevo en 2018, a continuación otra vez eh, la Supercopa de Europa venciendo al Real Madrid, o siendo campeón de liga en 2021, siempre con un presupuesto muy inferior al del Real Madrid o el Barcelona, dicho sea de paso. Todo esto ha provocado que la demanda creciera, es ese desplazamiento hacia la derecha que hemos visto. Otro factor a considerar es la pendiente de la función de demanda. Y en el caso de los aficionados del Atlético de Madrid es muy vertical, como vemos en el gráfico no es una demanda muy horizontal, es bastante vertical, pues aunque el precio aumente la cantidad demandada apenas disminuye, lo que en microeconomía llamamos una función de demanda muy rígida o inelástica, donde el dinero para el abono se guardaría aunque eso implicara renunciar a otro tipo de bienes menos necesarios, Aupanleti.